Continuando con la utilización del código OpenMC, ahora vamos a ver cómo es la definición de la geometría. En OpenMC, la razón de definir la geometría es eh, que cada punto del espacio dentro del dominio que nos vamos a querer simular esté definido en de forma unívoca para que al eh, atravesar una partícula, el sistema, en cada punto uno sepa qué materiales corresponden y de esa forma saber qué secciones eficaces le corresponden. Esto en, en OpenMC... Como muchos otros códigos de Monte Carlo se realiza mediante Constructive Solid Geometry, que es una forma de definir geometrías utilizando formas sencillas y operadores booleanos. Por ejemplo, unión e intersección. Eh, el, la metodología en que se realiza esto es en base a la definición de superficies. Eh, con esas superficies se definen regiones, y en esas regiones luego se asignan materiales en forma uniforme. Esos materiales, esas eh, regiones con un material asignado se denominan celdas y son la unidad fundamental de las simulaciones eh, en OpenMC. Esto es, no es necesario definir eh, mallados ni grillas y eso permite que uno pueda tener formas arbitrarias que sean analíticas. Por ejemplo, una, una esfera es una esfera perfecta y no un mallado de esa esfera. La forma en que se definen esas eh, superficies para después definir las regiones es mediante expresiones analíticas de tipo cuárticas, funciones eh, polinomios de grado 2 en, en x, y z. La forma en que se hace es eh, esas funciones igualadas a 0 definen una superficie, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0 es una esfera de radio 1 central en el origen. Y luego, a partir de esa superficie, se definen dos regiones. Una región en la que función evaluada, la función evaluada da menor que cero. Y otra en la que la región evaluada da mayor que cero. Que en este caso sería la parte de adentro y la parte de afuera de la esfera. Luego, operando entre las, eh, funciones, eh, entre las regiones en las que eh, da mayor o menor que cero para las distintas superficies, se obtienen las regiones del espacio en donde uno después asigna materiales. Esto se puede hacer para esferas, pero también se puede hacer para planos, para cilindros y para cualquier superficie que eh, permita la orientación. O sea, si la función no tiene definido una adentro y una afuera, eh, como una cinta de Moebius, esto no se podría hacer. Pero para cualquier eh, función eh, de tipo eh, cuadrático, como se utiliza en sí, no hay ningún inconveniente. Un detalle importante es que las dimensiones que se utilizan para la geometría... Eh, siempre son centímetros. Ahora vamos a abrir el eh, notebook que está en el link aquí abajo del vídeo y vamos a ver algunos ejemplos de definición de geometría. Bien, al abrir el eh, notebook de Python, se, eh, se abre en Google Collaboratory, como en los casos anteriores, hay que ir a File, y guardar una copia en Drive para tener la copia propia que vamos a editar. Y eh, como hicimos para el caso de la definición de materiales, hay que ejecutar esta primera celda que, eh, que va a instalar OpenMC en, en la instancia de la máquina virtual que estamos utilizando en Google Collaboratory. Yo esto ya lo hice y eh, lo puedo verificar abriendo... Eh, esta pantalla acá a la izquierda de el, del Notebook y yendo a Files y viendo que están los directorios OpenMC y el directorio de bibliotecas. Esto significa que está instalado OpenMC. Si no, eh, tengo que ejecutar esto. En caso de que se dañe la instalación y que queramos reutilizarla, lo que podemos hacer es hacer lo que haría eh, Collaboratory, al cerrar la máquina virtual, que es eh, reiniciar la máquina virtual, ahí se borran todos los archivos y volviendo a ejecutar nuevamente esta celda, se va a reinstalar eh, OpenMC. Así que siempre uno va a tener una instalación fresca de OpenMC eh, sin eh, ninguna modificación. Bien. Como habíamos hecho en el caso de la definición de materiales, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo OpenMC, que nos va a dar acceso a todas las funciones que permiten la definición de geometría. Lo que vamos a utilizar son una serie de funciones que devuelven objetos eh, que, que, que sirven para la definición de geometría. Hay una serie de funciones que eh, de, devuelven eh, las distintas superficies que permiten eh, definir nuestra geometría. Por ejemplo, explain devuelve una, un objeto de tipo eh, plano eh, en, en, eh, perpendicular al eje x que podemos utilizar para definir una caja o alguna o en alguna forma que queramos. Este objeto tiene una serie de propiedades que podemos setear. Por ejemplo, en este caso, la posición dentro del eje X en la que corta este plano. Y esa posición es el parámetro X0. También se puede setear el nombre eh, y algunos otros parámetros más. Esas cosas se pueden definir en forma secuencial, creando primero el objeto y después definiendo los parámetros. O en el momento de... Eh, crear el, el objeto plano mediante los eh, parámetros de inicialización. En este caso le estamos pasando a xPlane, el valor del x0 y el nombre del plano. De forma similar, eh, bueno esta, función, eh, esta superficie está definida como la función x-x0, menos entonces el parámetro que tenemos que darle es x0. Y de forma similar eh, podemos definir fun eh, planos que estén perpendiculares a los distintos ejes. Si definimos un plano perpendicular al eje Y hay que darle el valor en que corta el, el eje Y. Y si definimos un plano perpendicular al eje Z hay que definirle en qué punto corta x Entonces los parámetros en lugar de ser X0 van a ser Y0 y Z0. Eh, si queremos eh, definir una esfera tenemos la función sphere que toma como parámetros X0, YZ, Y0 y Z0 que va a ser... El origen de esa esfera y su radio. Si, eh, si no se les dan eh, valores, los valores por defecto para X0, eh, Y0 y Z0 son 0. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, solo el X0 y voy a decir que la esfera está corrida 10 centímetros en una determinada dirección. También podemos definir cilindros... Eh, en este caso, X cilindro es un cilindro paralelo al, al eje X, Z cilindro es un, es, eh, un eh, cilindro paralelo al eje Z, y Y, y cilindro es un eh, cilindro paralelo al eje Y. Eh, los parámetros que toman son las coordenadas en los otros dos ejes en donde cortan eh, el plano. Y también el radio. Existen otras funciones. Plane. La función plane que define un plano con orientación arbitraria en base a los parámetros. Eh, conos paralelos al eje X y Z. O una función eh, cuadrática arbitraria en X y Z. En base a los parámetros A, B, C, D, F, G, H, eh, J y K. Todos esos se utilizan para definir eh, la función. Cada función, eh, cada superficie que vamos generando, eh, de la misma forma que pasaba con los materiales, eh, va a tener un identificador. Si uno no le coloca un identificador eh, en forma manual, OpenNC eh, va a... Vamos a definirlo primero. Si uno no... define eh, si uno no eh, le da el, el, el ID en forma manual, ese identificador se va a asignar en forma secuencial. La primera superficie que asignemos sea la 1 y así sucesivamente. Eh, si uno quiere hacer, eh, digamos, la colocación de números es eh, totalmente opcional, digamos, si uno no lo hace, lo va a hacer en forma automática el código. Eh, me refiero el API del código, eh, pero si uno lo quisiera hacer, puede definirlo, eh, puede asignarlo en el momento que define la, la superficie. Bien, como habíamos dicho en la introducción, la superficie define una, una región del espacio en donde la función evaluada es igual a cero, eh, y a partir de ahí hay una región. Eh, en donde la evaluación da mayor que 0 y donde la evaluación da menor que cero. Por ejemplo, para un plano mayor que cero sería adelante y menor que cero sería atrás. Entonces, eso se hace con los operadores más y menos unarios, digamos. no, O sea, acá no estamos hablando de un valor positivo o negativo, sino el semiespacio que está de un lado de un plano y del otro lado de un plano. Entonces, cuando uno aplica el operador más y menos a un plano lo que obtiene no es un objeto plano, sino un, un objeto semiespacio, porque se está refiriendo a, a esas regiones. Utilizando esos semiespacios, uno puede eh, eh, operar utilizando eh, los eh, operadores intersección, que es ampersand, unión, que es pipe, la barrita, y complemento, que es la tilde. Por ejemplo, si quisiéramos definir una, eh, una región dentro de una esfera y arriba de su plano medio, tenemos que definir una superficie que va a ser la esfera en sí misma, que es esta eh, variable de esfera, un plano en Z eh, que corte el eje Z en, Z en Z igual a 0, que va a ser el plano medio, y vamos a tener... Primero, dos regiones. Adentro de la esfera es menos esfera, porque es donde la función de la esfera evaluada da menor que cero. Y eh, arriba del plano medio va a ser más plano medio, que el en lugar en donde la función evaluada del plano medio da mayor que cero. Entonces, el hemisferio norte de la esfera va a ser la intersección entre adentro de la esfera y arriba del plano medio. Y eh, el, el, la, la operación entre estas distintas regiones ya no va a ser una, un eh, semiespacio, sino que es una intersección. Si uno quisiera definir la región adentro de la esfera y abajo del plano medio, uno puede hacerlo, por ejemplo, haciendo una intersección entre adentro de la esfera y la negación del hemisferio norte. Entonces, eso es, adentro de la esfera, intersección, ampersand, negación, tilde, hemisferio norte. Eso va a ser el hemisferio sur. Esta es una definición un poco compleja, en realidad, para el código, porque adentro del hemisferio norte están está las otras superficies. Digamos, el, para saber efectivamente a qué punto se refiere, tiene que hacer una determinada... Eh, secuencia de operaciones, así que uno tiene puede simplificar un poco la definición utilizando eh, las reglas de De Morgan. Eh, para este ejemplo, acá lo hago. Eh, vamos a seguir mostrar que todas estas operaciones son válidas, digamos. Yo puedo calcular el hemisferio sur de esa forma o aplicando las reglas de De Morgan, que dicen que la negación de una unión es la intersección de, la, de las negaciones y la negación de una intersección es la unión de las negaciones de las partes. Entonces, aplicando la regla de De Morgan se llega a una eh, versión simplificada... ...que es muy sencilla porque en definitiva es adentro de la esfera... ...intersección abajo del plano medio. ¿no? Que Eso va a ser el hemisferio sur. Entonces, en base a estas definiciones... Esta definición de acá y esta definición de acá podemos definir el hemisferio norte de la esfera y el hemisferio sur de la esfera, y a esas cosas después asignarle materiales. Estas combinaciones de regiones del espacio con materiales asignados se, se denominan celdas, y las celdas se definen en OpenMC con la función cell. Por ejemplo, acá voy a definir un material ese material va a ser uranio 235 al 100%. Entonces, defino un material, uranio metálico, con OpenMC material, como habíamos visto en la definición de materiales, le agrego el nucleído U235 con 100% en, en porcentaje de átomos, y le seteo una densidad de 19 gramos por centímetro cúbico, por poner un valor de uranio metálico. Y ahora voy a definir una celda que va a ser la región del hemisferio sur, que se dio acá con region igual, y le asigno con qué material lo voy a llenar. Entonces, de esa forma, formo una celda del espacio combinando una región con el material que se le asigna. Eh, en este caso, estamos eh, llenando eh, una celda con un material. Pero también se pueden llenar con otras cosas que son combinaciones de celda que se denominan universos. También se podría llenar con vacío. Y la forma de llenarlo con vacío es asignar en el fill el valor none, que es nada. Si uno hace eso, crea una región del espacio que está bien definida, pero que está definida como vacío. O sea que no tiene ningún material asignado. Eh, las condiciones de contorno en OpenMC no se hacen eh, volumétricamente como en MCMP. En MCMP se hace de una forma un poco extraña. Eh, la región eh, por fuera del área que a mí me interesa simular se le asigna importancia cero. Acá en OpenMC es bastante más sencillo. Las condiciones de contorno se aplican sobre las superficies. De hecho, en todas las definiciones que habíamos hecho de superficies previamente hay una definición eh, implícita de condición de contorno que es Transmission, que es que las partículas cuando lleguen a esa superficie la atraviesen. Si lo que uno quiere es eh, que esa superficie se transforme en una condición de contorno vacío, tiene que cambiar la, el tipo de condición de contorno a Vacuum, que eso va a ser, o es, suele ser generalmente, la eh, condición de contorno más externa de mi simulación. Vacuum no es vacío en el sentido de que no haya ningún material, sino vacío en el sentido de que eh, cualquier partícula que atraviesa eh, esa superficie la mata, entonces no hay nada que ingrese desde afuera. Eh, también se pueden definir otras eh, condiciones de contorno, como por ejemplo reflejada, que permite simular medio sistema y las partículas cuando llegan a esa superficie rebotan y vuelven eh, eh, a la geometría. Bien, eh, un conjunto de celdas, eh, con un eh, nombre asignado, se denomina eh, en OpenMC Universo. Es eh, la misma forma que se le llama en MCMP. Eh, eh, no es un nombre demasiado feliz, digamos, porque no tiene nada de universal, sino más bien es un conjunto, es un conjunto de, de, de celdas. Ese conjunto puede ser para la definición de una geometría o algo que después se utilice para llenar otra cosa. Entonces uno puede utilizar ese conjunto de celdas como un patrón que después repite en distintas celdas. Eh, por ejemplo, supongamos que queremos eh, eh, definir una geometría que tiene un cubo y eh, ese cubo está metido dentro de una esfera... Y hay eh, tres celdas, el interior del cubo, la región que está entre el cubo y la esfera, y el exterior de la esfera. El interior del cubo lo vamos a llenar de polietileno y, eh, y la esfera la vamos a llenar de agua. Y el exterior de la esfera va a estar en vacío. Entonces, definimos primero un material para el agua, le asignamos eh, hidrógeno y, y oxígeno con sus... Eh, relaciones eh, de átomos y una densidad, definimos eh, un material para el polietileno y eh, eh, asignamos también su densidad y definimos los seis planos que van a eh, definir eh, a nuestro cubo. Entonces, suponiendo que está ese cubo centrado en el origen, vamos a tener cada plano eh, en, en Media lista hacia un lado y media lista hacia el otro. Entonces si uno quiere un cubo de 15 por 15 por 15, tenemos que va desde menos 7,5 a eh, 7,5. Después definimos también una esfera, una superficie que es una esfera con el, eh, la función sphere. A esa esfera le asignamos un radio. Y... Eh, Definimos una región que es adentro del cubo y esa región va a ser eh, el lado positivo de la superficie 1 intersección, el lado negativo de la superficie 2, o sea, la superficie 1 y la superficie 2 son dos planos paralelos. Entonces eso va a, va a definir la región entre esos dos planos en X. Hacemos lo mismo con los planos en Y. Por delante de este y por detrás de este. Y después intersección por arriba de este y por debajo de este. Todo eso define la región que está adentro del cubo. Acá estamos usando esta barra invertida que permite en Python continuar de debajo de la línea. Entonces tenemos esto, esto, intersección, esto es la parte de acá adentro. Esto, intersección, esto, eh, superficie 3, intersección, superficie 4, es la... la entre dos planos en I. Y eh, más plano 5 menos plano 6 es entre los, los planos en Z. Y cada una de esas cosas también es en intersección. Es esto, intersección, esto, intersección, esto, da la región de adentro. Después, afuera del cubo va a ser la negación de adentro del cubo. Básicamente, uno puede hacerlo así de forma sencilla. Y luego, adentro de la esfera va a ser la región negativa respecto a la superficie de la esfera. Y afuera de la esfera, la región positiva. Entonces, la celda del cubo va a ser la región adentro del cubo, llena de polietileno. La celda, el resto de la esfera va a ser adentro de la esfera, intersección afuera del cubo. Y eh, eso va a estar lleno de agua. Y por fuera de, de la esfera va a ser eh, afuera de la esfera, y afuera del cubo. Eh, eso permite que tanto el cubo pueda atravesar la esfera o no. Digamos. Eso depende un poco de las dimensiones que uno le haya dado a la esfera y al cubo. Pero si no, podría directamente ser afuera de la esfera si uno supiera que el cubo siempre va a estar adentro. Y a esa región le asignamos None, que es el valor que implica nada en Python. Y se utiliza para eh, vacío en eh, OpenMC. Y definimos un universo como una colección de celdas a la que se le pasa una lista que contiene la celda cubo, la celda esfera y la celda afuera. Un eh, método muy eh, práctico que tienen los universos es plot, que permite graficar, eh, hacer gráficos de, las, de la geometría, universo por universo. Llamándolo con los parámetros, eh, con el parámetro width, eh, permite graficar una determinada extensión en un plano que corta a la geometría. Y el, el, el parámetro que toma width es una tupla eh, de dos valores, que son eh, las dimensiones, en, en, eh, en este caso sería, esto es, creo que es un gráfico en X y en Y, entonces serían las dimensiones en X y en Y, que corresponden eh, transversales para este gráfico.